una vez más nos vemos obligados a visibilizar y a llamar la atención sobre el lamentable estado de las zonas de contenedores de nuestro municipio. Como todos nuestros vecinos y vecinas conocen de primera mano, estas zonas generalmente llenas de basura, esparcida por todas partes, con los contenedores totalmente a rebosar y con residuos propios del punto limpio depositados ilegalmente, presentan un desastroso panorama de suciedad y dejadez. Por desgracia, esta es la, la lamentable imagen que estamos dejando a los turistas y visitantes de nuestro pueblo de Coín. Sin embargo, como ya hemos insistido en reiteradas ocasiones, este no es un problema que solo afecte a la estética de nuestro pueblo, sino que es un problema gravemente medioambiental que se debe abordar de manera urgente. Desde Unidas Podemos llevamos en Coín largo tiempo trabajando sobre el tema de los residuos. En los últimos años hemos tratado de visibilizar y concienciar sobre esta problemática, dando reiteradamente noticias tanto en Canal Coín como en nuestras redes y exigiendo al equipo de gobierno que tome de manera inmediata las medidas necesarias para mejorar las condiciones en las que se encuentran los puntos de recogida de residuos, garantizando la capacidad, el cuidado y la limpieza de los contenedores. Además, todo este tiempo... Hemos propuesto de manera constructiva, en numerosas mociones y reuniones con la Concejalía de Medio Ambiente, varias medidas que consideramos que podrían tener un efecto muy positivo en la gestión de los residuos de nuestro municipio. Básicamente, estas medidas podrían ser aumentar la cantidad de contenedores, ya que estos son claramente insuficientes, aumentar la calidad, extensión y frecuencia de las limpiezas de las zonas de contenedores para mejorar su salubridad y evitar que se conviertan en focos de contaminación de nuestro entorno natural, colocar carteles con información sobre los tipos de residuos y su correcta clasificación, así como códigos QR en los propios contenedores que muestren esta misma información de forma más detallada, también en la zona de contenedores el horario de apertura del punto limpio, realizar campañas de información sobre el correcto uso y la disponibilidad del punto limpio, aumentar la vigilancia e instar a que se investiguen los vertidos irregulares más significativos, asegurar la correcta iluminación de las zonas de contenedores para evitar conductas poco éticas en el vertido de los residuos y realizar experiencias pilotos con contenedores o composteras para residuos orgánicos que, eh, ...en breve tendremos que cumplir con la normativa europea... ...y reciclar los residuos orgánicos. Estas han sido algunas de las propuestas que hemos hecho... ...pero hay muchas otras que hemos planteado sucesivamente... ...y reiteradamente al equipo de gobierno. A pesar de nuestros esfuerzos por buscar y plantear soluciones... ...nos encontramos con un equipo de gobierno... ...y una concejalía de medio ambiente... ...sumidos en la inacción y en la incapacidad de hacer frente... ...a este gravísimo problema de nuestro municipio... ...nosotras estamos convencidas de que la política... ...no consiste en hacer estupendas campañas de propaganda... ...sino en encontrar soluciones reales y efectivas... ...a los problemas colectivos. Y como cualquier vecino o vecina de Coim... ...puede comprobar cada día al ir a tirar su basura... ...el equipo de gobierno actual no está dando la talla... ...ni a la hora de gestionar nuestros residuos... ...ni a la hora de dar una imagen respetable de nuestro pueblo... ...a todos aquellos que vienen a visitarlo... ...y mucho menos a la hora de proteger y conservar nuestro entorno natural. Por todo esto, exigimos que el equipo de gobierno baje de una vez los pies a la tierra y comience a buscar soluciones reales a los problemas verdaderamente importantes de nuestro pueblo. O, si no son capaces de buscar por sí mismos estas soluciones, que al menos escuchen a los que llevamos años planteándoselas.